presupuesto no está listo. ¿Cómo, ¿Cómo me vienes a decir eso ahora? No, no, no, no. Necesito ese presupuesto listo para mañana. Ok. No ya yeah. no excuses. Ok. Ok. Gracias. Thank you. Puedo no creer esto. Hoy ha sido un día demasiado estresante. Los muchachos, que el trabajo mañana tengo una presentación con los jefes y el presupuesto no está listo. Voy a tener que trabajar tarde hoy hasta la noche porque no, no hay tiempo en absoluto. Estrés, estrés me está matando. No sé qué hacer. Cultura órganos organizacional. Por supuesto, William 2006. ¿Qué? Okay. ¡Ey, hermano! Sí, tú. Detente. Detente y tómate unos segundos. Voy a enseñarte un truco. No hables. Relájate. Siéntate correctamente. Relaja los músculos de tus hombros. Relaja la mandíbula. Alrededor de los ojos, tu abdomen Cualquier parte en tu cuerpo Donde estés sintiendo algún tipo de tensión Relájate y presta atención a todo tu cuerpo A medida que te vas relajando Sigue observando internamente tu cuerpo Y trasládate a este momento presente Lo que te voy a enseñar Es un ejercicio llamado Detente y observa Detente y observa es un breve ejercicio que toma de entre 30 a 60 segundos. El objetivo es recolectar y focalizar nuestra atención plena en el momento presente. Otros beneficios son te ayuda a relajarte, aumento de la productividad y disminución del estrés. Pero el objetivo principal es desarrollar nuestra atención plena, la cual podemos traducirla a mindfulness y nuestra conciencia plena, awareness. Es un ejercicio muy portable que puede ser ejecutado prácticamente en cualquier lugar. El primer paso es relajar tus músculos. Debes observar todo tu cuerpo, empezando desde la cabeza, alrededor de los ojos, la mandíbula, hombros. Moviendo tu atención hacia debajo, hacia la espalda, el abdomen, etc. Repasa todo tu cuerpo y relaja cualquier tipo de atención que encuentres. Luego que estés observando tu cuerpo internamente, el siguiente paso consiste en preguntarte a ti mismo qué está sucediendo en este momento, qué está pasando en este momento. Probablemente te des cuenta de que estés teniendo un tren de pensamientos, muchos pensamientos ocurriendo a la misma vez dentro de ti. Quizás en vez de un pensamiento lo que encuentres seas una o varias emociones, ansiedad, preocupación, excitación. Reconoce lo que sea que esté aconteciendo y por un momento simplemente observa su naturaleza de dónde viene. Luego de reconocer, debes etiquetar tus pensamientos o emociones con una palabra con la cual lo asocias. Si estás experimentando ansiedad, lo etiquetas como ansiedad. Si sientes que estás muy ocupado tienes muchas cosas que hacer, puedes utilizar la palabra ocupado mientras observas la sensación. Lo mismo para cualquier otro tipo de sensación, emoción o pensamiento. Lo observas, lo reconoces, lo etiquetas y permites que se disipe y se des desaparezca por sí solo. No juzgues tus pensamientos o emociones. El principal objetivo es simplemente observar sin involucrarnos o asociarnos con ello. Observar desde afuera, como si fuéramos una experiencia externo de nuestros propios pensamientos o emociones. Una vez hayas observado, reconocido y etiquetado dicho pensamiento o emoción, puedes retornar nuevamente a, a observar tu cuerpo internamente. Ten en cuenta que no debes actuar o reaccionar. Al evitar ac actuar o reaccionar, permitirás que surja dentro de ti una, re una respuesta positiva. Esto te ayudará a a generar una sensación de calma y aceptación, a la misma vez de generar una claridad en cuanto a lo que está sucediendo. De esta manera, transicionamos a una conciencia plena, que es esencial para nosotros poder cambiar la dirección de lo que está sucediendo. Este ejercicio puedes practicarlo muchas veces durante el transcurso del día, cuantas veces quieras. Puedes utilizar una alarma con tu móvil que te recuerde tomar un minuto para realizar este ejercicio según el intervalo, intervalo que hayas determinado, ya sea una hora, cada dos horas, etc. Si te ha gustado este instructivo, regalanos un like y suscríbete si deseas ver más contenido como este en el futuro. Hasta la próxima.